Los sonidos del español. J. J. Con J se escribe joya. Joya. Con J se escribe jugo. Jugo. Con J se escribe jirafa. Jirafa. Con J se escribe jamón, jamón. Con J se escribe jardinero, jardinero. Con J se escribe jabón, jabón. Con J se escribe juez, juez. J, J. J ha, ha. He, he. He, he. Ho, Ho, hu, hu. J, jota. Jabón, jabón jefe jefe jinete jinete jota jota junio junio jota jota jueves jueves Joven, joven. Jarra, jarra. Jardinero, jardinero. Jamón, jamón. Jarabe, jarabe. Juguetes, juguetes. Joya, joya jugar, jugar, jugador, jugador, jabón, jabón, junio, junio, julio, julio, juglar, juglar, jalar, Jalar. Juez. Juez. Jarrón. Jarrón. Jirafa. Jirafa. Japón. Japón. Jamaica. Jamaica. Juez. Juez. Jaula, jaula, Juan, Juan, jabón, jabón, jaiba, jaiba, jalea, jalea, jalón jalón, jamás, jamás, jefe, jefe, jegen, jegen, Jerez, Jerez, Jesús Jesús, jefa, jefa, Ginete, jinete, jinete, jirafa, jirafa, jícara, jícara, jíbaro, jíbaro, Jícama jícama, joya, joya, joyero, joyero, jocoso, jocoso, Jorge, Jorge, Josué, Josué, Juan Juan Jurar, Jurar, Junio, Junio, Juez, Juez, Juicio, Juicio, Jamón, Jamón, Japón. Japón, jaque, jaque, jarra, jarra, jaula, jaula, jericó, jericó, jeque, jeque, jerga, Erga. Jeringa, jeringa, jesuita, jesuita, jilguero, jilguero, girón, girón, gilote, gilote, gitomate jitomate, hincho, hincho, joven, joven, jornada, jornada, joroba, joroba, jornal, jornal, jovial, jovial. Judía, judía, judío, judío, juego, juego, justo, justo, jurar, jurar, J, J.